Muchas gracias por su eh, llamada. Dice él en el recuento que hace y que cuando impidieron que Peña Gómez no fuera candidato sucedió lo mismo, perdieron y lo mismo pasará en el 20 diciendo que Gonzalo y Danilo perderán y que ganará a lo mejor la Fuerza del Pueblo o el PRM. Buenas noches. Sí, bueno. Sí. Te habla Fernando desde Samaná. Dígame, Fernando. Eh, óyeme. Eh, Felucho Jiménez dijo que Leonel se iba solo del partido. Sí. Pero que tenga mucho cuidado porque yo soy uno que me voy con él donde él diga. ¿Oíste? Yo lo, eh, lo que. Eh, espera, para que tú concluyas el pensamiento, yo interpreto. Él dijo. Él se irá por sus propios pies, ¿verdad? que no tendrán que votarlo. Pero él no dijo que se iría solo porque todo el mundo... Sí, se... sí, sí, sí, porque Dios, Dios. Yo, vi, yo puse el video y no vi eso. Si tú viste otra cosa, yo... No, Espera. No no, no, no, no, no. No, no, no. Yo quiero que tú esa parte, como tú lo tienes, tú me la mandes. Pero termina tu comentario para yo ponerlo, porque yo lo puse ayer no, y, no, no, y no escuché eso. Pero lo no, no vamos a ver todo de frente. Entonces, bueno, eh, ya yo he establecido aquí, eh, yo hice un sondeo a, antes de ayer, el muchacho fue, y prácticamente el 90% está de acuerdo con que Leonel se vaya con su grupo. Ya, por ejemplo, Bauta Rojas renunció, que desde el año 2012 eh, él estaba como... Pues secretario de Estado sin cartera, y ya usted sabe que había sido, pues, y su familia. Y él dice que renunció para irse con Leonel, y parece que así lo van a hacer muchos, para cuando Leonel se vaya, pues se va a llevar un gran, un gran gran una gran parte, incluso en estas elecciones, él demostró que tiene prácticamente el 50%, por, casi el 50%, por, el 48% del PLD. O sea que yo entiendo que no debieran menospreciarlo, porque él es un, po, un, po, un político... Que dentro del PLD fue tres veces presidente, es un enemigo peligroso y le podría dar, hacer un daño tan grande al PLD, que yo sí creo realmente que pudiera a, a ponerlo a que temblar y que perdiera el PLD en el 2020. En eso sí yo estoy de acuerdo. No, estamos todos de acuerdo. ¿no? Gracias por tu llamada desde Samaná. ¿Qué? Tengo otra llamadita aquí, dígame usted. Bueno, no ahora. Buenas noches. Por casualidad, usted ha venido aquí a la Guarna, San Francisco. Sí, yo he ido, aunque tengo mucho tiempo. Eh, hace un mes y medio fui cuando estaban construyendo la parte de los riberas y toda esa zona que le estaban eh, para hacer el asfalto. ¿Cómo está esa parte? Porque habían quitado, desmantelado la calle completa, todo eso. ¿Ya la asfaltaron ¿Qué va a Aquí no han hecho absolutamente nada. O sea que ustedes están, en, ustedes están en medio de toda esa tierra Así mismo Eso es terrible Así mismo, como usted lo vio así estamos Pero no tanto eso que se hagan Óigame, aquí hay dos tanques de agua seco Que no se sabe el tiempo que tienen Que no llega agua Aquí ninguna casa, no hay una sola casa Que le llegue a Eh, potable Están sin agua ustedes Toda la casa tiene un pozo tubular O sea que ustedes o sea, usted no tienen agua prácticamente No es El pozo tubular Pero la contaminación que hay en la calle Yo quisiera que usted Yo quisiera que usted se haga una vueltacita por aquí eh, En el área del parque El parque Duarte Y, y los leguches por ahí Entre Agua Viva, por ahí esa zona para que usted vea qué contaminación nosotros tenemos. Este es este, insólito. Este, este, este, este, este, según dicen, eh, Leonel gastó 400 y pico de millones en el agueducto y nunca ha llegado a agua a Pitágoras. Eso da pena. Eso da pena, Pitágoras. Bueno, pues yo, si fuese usted, pues protestara eh, ante, ante eso. ¿Mm? Eh, tírense a las no calles, tírense a las calles y comiencen a protestar. Nosotros hemos no ido en comisión a la, a la capital en par de ocasiones hemos hecho protestas. No, no hay forma, no hay forma. Pero nos costará tirarnos a, a la calle definitivamente y llegarnos a que nos quiten la vida, será porque como quiera... Momento, tírense, tírense a la calle, protesten, que el pueblo que no protesta no logra sus reivindicaciones. Esa es una práctica que este Estado en, no entiende. Gracias por tu llamada desde la Guarana. Buenas noches. Diga, ay, escúchame Elsa, que te cerré sin querer, porque precisamente estaba visitando yo a Elsa allá. Buenas noches, tengo una llamadita en estudio. Y Omar, atención, señor director. Yo... Fuera de ahí, fuera del área. Ya tú sabes quién es. Desde que tú escuchas hermano, lo saca del área. Ahora sí está usted en eso, señor director. ¿Verdad? Porque ya conocemos, eh, toda, toda esta guasábara, bocina paga. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Victoria. Sí, buenas noches, Elsa, dime. Aquí, eh, pudiera haber una huelga de, de, de, de, de... No sé si, si tu madre ah, bueno, no se puede eso, pero pudiera ver una huelga de hombres, de pantalones. Pero, eh, él, Elsa, Elsa, cuando... Elsa, estamos, Elsa, estamos, Elsa, estamos Elsa, Elsa vida, cuando ¿verdad? yo te, espérate un momentito, cuando yo te visité hace hace como un mes, que fui a comer allá, agradezco esa comida tan rica que me brindaste, todavía eso está en esas condiciones que yo vi tan paupérrima toda esa arena, toda esa tierra, todavía eso está, si no lo faltaron eso. Así está eso, y un buen y las piedra llegan a la casa, que la los motores y le dan a uno en los pies y los mitales que no se le rompen para uno en la casa porque esto está perdido, ni un colgazo, aquí estamos todos con gripe, la gente muriendo de la gripe, está solo y la tira de según levanta los, los vehículos corriendo y no está nada, aquí tú una vaina grande y lo que pasa es que el confort de la gente, el segundo confort la gente y yo soy un paro grande, un paro de hombre tienen que tirarse a las calles si, no, la calle, si no, no hay Porque elsa Atlanta, no si no hay hombre si no hay hombre que salgan las mujeres con Así esa es. y De Español de, de, de, de Cabo Verde, Matuano. Es, es una calle más importante que muchísimas calles del país. Y no hace nada por él. Una calle muy importante. Pasa para allá, no con moído y le saco ahí, que ya usted sabe. Bueno, pues. A tírese a la calle, Elsa, que usted no puede estar. Yo puedo hacer por ahí. Y todas esas piedras, yo pensaba que solo iban a asfaltar completo, pero están en campaña, tienen que aprovechar ahora, si no aprovechan el, la campaña nacional de asfaltado que tiene Gonzalo, que estaba en una pausa por la primaria, aprovechen y fájense y tírense a las calles. Buenas noches.